Pues eh, buenas tardes a todos. Eh, vamos a continuar con eh, un bloque que es la visión de, de los profesionales y, y usuarios, di, diríamos, de toda esta tecnología y esta nueva forma de, de gestión. ¿no? En particular, empezamos con lo que han preparado eh, César Arias y Luis Vidarte de Aprocta, que lo, lo denominan la torre digital, nuevo concepto, y se preguntan si es la misma operación. En particular, nos eh, va a presentar Luis, Luis Vidal. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, no sé si me podéis ver porque antes he tenido problemas para, para conectarme. ¿Me veis? Sí. ¿Me veis? Sí. ¿Sí? sí, te vemos, te vemos. Vale. Sí, sí, perfecto. A ver, voy a, cargar, eh, voy a cargar el PDF. ¿Está funcionando mejor que, el, que la presentación PowerPoint? No sabéis. Bueno, voy a presentar esta, voy a abrir esta, a ver si, a ver cómo me dejan. ¿No? Es solo seleccionarla para que, para que para compartir, ah, share now. Selecciono y ahí va. Me diréis si la veis. De, de momento no. No, ¿ahora? Ahora. Bueno, pues Ahora muy bien. Sí. ¿Cómo me ha costado esto? Disculpad porque antes tuve también mis propios problemas para conectarme, pero bueno, ya está ver, todo solucionado. Bueno, antes que nada eh, eh, me presento, soy Luis Vidarte, soy el vocal técnico de APROPTA, la asociación de controladores aéreos, la asociación mayoritaria, tengo 20 años de experiencia como controlador aéreo. Y lo primero, bueno, agradeceros la invitación a participar en este en este evento. Está resultando muy, muy... Eh, me está gustando mucho, es eh, muy, muy interesante. Eh, muchas de las cosas que se han planteado allí, bueno, pues... Eh, estoy totalmente de acuerdo con ellas, hay algunas cosas que son matizables y tal, pero bueno, intentaré dar una visión operativa de, de lo que vemos nosotros en el, en el proceso este de torres digitales, en el concepto de torres digitales. Eh, cuando nos invitasteis a participar, la primera duda que teníamos era ¿qué contar? No, no, no somos los que promovemos este tipo de cambios y no sabíamos muy bien cuál podía ser nuestra contribución en esta discusión. Al final nos hemos decantado, y ya lo veréis, por una, por una visión bastante operativa y veréis un poco que, que entraremos en, en ejemplos y en, y en cuestiones un poco más de detalle y creemos que eso puede ser quizás lo más interesante. Esta presentación la tenía que haber hecho César Arias, era lo que teníamos planteado, pero ha tenido problemas personales, al final no ha podido ser, y con lo cual, la doy yo, con lo cual todos salimos perdiendo. Bueno, eh, el concepto de torre digital introduce grandes oportunidades, ya nos lo han contado las presentaciones anteriores, a nadie se le escapan todos los beneficios que puede aportar este tipo de, de sistemas. Y... Eh, son tan buenas, son, son tantas, que efectivamente fuerzan a adoptar o a explorar este camino, ¿no? A ver, a, ver, a ver cómo podemos mejorar la calidad del servicio o mantener la calidad del servicio, mantener la seguridad del, de las operaciones, pero eh, recoger todos estos beneficios que prometen este tipo de, de sistemas. Hasta ahora, el, lo que hemos visto, lo que hemos visto en Europa, es que, que todos este tipo de proyectos pues, se, se promueven, sobre todo desde la industria, desde los aeropuertos, desde los proveedores de servicios, y la participación del personal operativo entra siempre un poco al final, ¿no?, en las validaciones, en, en este tipo de cosas. Y, bueno, esto también trae algún tipo de, de problema. En este sentido, pues nosotros vemos muy positivamente y agradecemos eh, la creación de un grupo de trabajo para la definición de lo, del concepto de operación de torres remotas en el aire, y en el cual nos han invitado a aparecer. Creo que lo ha comentado antes Enrique, bueno, los dos Enriques, tanto Fraile como, como Maduro. En, en nuestra opinión, muchos de, de los problemas que han Muchos de los problemas que, ha, que aparecen en la... ¿Podéis ver la segunda...? Sí. A ver. Sí, Luis, se ve bien todo. Vale, bueno. Eh, muchos de los problemas que han aparecido en, en el desarrollo y en la especificación y la certificación de, la, de las torres remotas, pues eh, parten de un concepto de torre eh, muy simple, ¿no? Eh, ventana y radio, ¿no? la, la ventana, eh, una torre consiste en una ventana y una radio para que te comuniques con los tráficos. Bueno, no, las cosas no son tan sencillas. Eh, no es cambiar la ventana por un sistema de pantalla, ¿no? Es, no es tan simple como cambiar la ventana por un sistema de pantalla. Este, este cambio, que en principio podría ser, pues eso, sencillo, pues en la realidad... Trae algunos problemas que veremos un poco más adelante. En la, en la ventana, de la, en la imagen de la derecha, podéis ver que, que no es solo que la torre no es solo una ventana y una radio, ¿no? Hay muchísimos sistemas, eh, bastantes más de los que presentó Enrique en su figura, Enrique, Fra Enrique Maurer en su figura, y, ve, y vemos que, que los torreros, ¿no? Que, la, que, la, que los controladores que están en torre, pues tienen mucho. Bueno, muchas cosas en las que en las que atenderse. El, hasta ahora, bueno, nos ha presentado Indra al principio, verdad una presentación fantástica, el, el, el, el producto que ellos tienen, ¿no? que, es, que es fantástico, es muy bueno. Eh, pero se basa simplemente en, en una solución de, de presentación de la imagen. Bueno, nosotros pensamos y creemos que es necesario Hacer una aproximación integral a todo el proceso de, de torres digitales. Yo creo que en ese aspecto sí que Enrique Fraile lo ha dicho mucho mejor, ¿verdad? Todas las, todas las, todas las cosas que hay que, que validar y que certificar, ¿verdad? No, no solamente eh, el cambio, no solamente el producto, no solamente el sistema, sino también cómo afecta a los factores humanos, cómo afecta a los procedimientos. Veremos que hay bastante, bastante que discutir ahí. Bueno... Eh, esta sería mi siguiente diapositiva. Cuando hablamos de torre digital, bueno, pues hay muchísimas opciones, ya las, ya las han también nombrado. Yo voy repitiendo lo que habéis dicho antes. Eh, ¿Cuál es la torre digital que estamos hablando? Estamos hablando de una torre pequeña, una torre grande. En Europa hasta ahora se han ido clasificando sobre todo por el número de movimientos, ¿no? En lo, en lo que primero se ha... Se ha se han centrado, ¿no?, torres pequeñas con muy poco tráfico, torres que están realmente remotas, ¿no? en, en sitios inaccesibles en, en, en Noruega, pero también torres pequeñas, torres medianas, torres grandes, eh, hasta ahora bueno, las certificaciones han sido solamente torres pequeñas, con poco tráfico, con poco, poco movimiento. Eh, luego, hay que ver, porque los, el proyecto que te salga de la torre digital, el proyecto que, se, que salga de la torre digital, va a tener que tener en cuenta, va a tener que contemplar qué tipo de tráfico esperas tú trabajar en esa torre. ¿Va a ser una torre dedicada exclusivamente, como bueno, las torres grandes que no tienen prácticamente tráfico visual, es solamente tráfico instrumental, solamente te tienes que preocupar de dónde está el avión comercial? ¿O vas a tener una mezcla, o vas a tener sobre todo tráfico de versión general? Esto. Sobre todo te va a dar unos, unos requerimientos de cuál es eh, la vigilancia que vas a necesitar, ¿no? cómo, va, cómo tiene que estar diseñada y cómo tienen que estar diseñados los procedimientos de esa torre digital. Eh, otro punto principal, también lo dijo eh, Indra, no, no, no me acuerdo, no, no, no pillé el nombre. Al principio, pues eso, eh, si, hay, si no hay circuito en el aeropuerto, bueno, pues muchísimo más sencillo, no es necesario tanta... Eh, tanta vigilancia. El circuito puede ser completo, puede ser un semicircuito que esté de la, delante de la torre, con lo cual pues, es mucho más fácil, pero también te puede suceder que lo tengas detrás de la torre, el semicircuito. Y, y, y entonces, ¿qué pasa? Vas a necesitar vigilancia eh, hacia el suelo a la pista y vigilancia hacia atrás en el, en el circuito. ¿Y cómo, cómo mezclar ese tipo, esos dos tipos de vigilancia? Bueno, el servicio que se da en la torre. Eso también es importante, estamos hablando de torre digital, pero tenemos que tener en cuenta que aquí en España, bueno, pues tenemos muchas torres donde también se da servicio convencional, se da con servicio radar, cómo van a quedar esos ratings, cómo van a quedar, eh, cómo se va a dar ese servicio, cómo se va a encajar el servicio de, ap de aproximación, o, o incluso más sencillo, el servicio de, de información de vuelo en este tipo de torres digitales. En, en resumidas cuentas, eh, no hay una torre digital, no hay un proyecto de torre digital, va a ser un proyecto de torre digital prácticamente que tendrá que definirse para cada una de ellas. Bueno, esto lo ha explicado Enrique Fraile justo ahora, antes que yo. Bueno, eh, quería, al final, lo supervi el supervisor, pues sí, va a tener un poco patata caliente, ya, ya nos lo ha un poco dado a entender, va a tener que estar muy encima de, de cómo, se cómo se produce este proceso, ¿no? cómo se certifica todo esto, todos estos cambios, van a haber muchos cambios, van a ser muy importantes, y entonces, bueno, aquí ya vamos a tener que estar pendientes de ellos, habrá que, sobre todo, eh, ver... ¿Qué ventajas, eh, qué ventajas aporta la torre digital, qué inconvenientes, qué retos tiene la torre digital y si, es de, si eh, las ventajas compensan a los problemas o los mitigan de alguna manera o, o alguno de los problemas sufici tiene suficientemente entidad como para ser un problema gordo tenga que buscar, buscar nuevas soluciones. Eh, Hemos hablado de ventajas económicas, hemos hablado de ventajas organizativas. Yo me quiero centrar un poco en las ventajas operativas, que también se comentó al principio. Bueno, pues eh, ya nos han comentado todas estas, eh, hemos visto, hemos podido ver imágenes, ¿verdad? De, de, lo, de, de las grandes, la gran mejoría, ¿no? De los, los grandes beneficios que podemos obtener con, una, con esta nueva tecnología de cámaras. Unas imágenes ultra, de ultra alta definición, unos sistemas de detección de móviles, de alertas de móviles, cámaras infrarrojas, un zoom integrado, vigilancia de los hotspots y la integración de, de la información de posición de las aeronaves en la pantalla, en la pantalla de vigilancia. Pero tendríamos una realidad aumentada. Uy, pues, me, se me ha saltado, ¿verdad? Bueno, puedo volver a la anterior. Bueno, eh, a nosotros nos preocupan de este tipo de, de promesas y, de, y de, de sistemas que se nos han planteado pues algunas cosas, porque no estamos seguros de que la tecnología esté suficientemente madura. Hemos estado, hemos asistido a, algunos, a algunas demos, a algunas demostraciones y, y vemos algunos problemas, eh, por ejemplo, en cuanto a la detección de móviles, no sé si estas pantallas PTZ que, que tienen una que te siguen al móvil, no, lo detectan y te lo, te lo alertan, te lo siguen, bien, eh, estos son un poco parecidas a las, de, a, las de la, a las de los partidos de fútbol, yo no sé si habéis visto todos el vídeo ese en el que la cámara en vez de seguir la pelota eh, sigue al, al linier, ¿no? al, al juez de línea que, que está calvo abandona la pelota porque porque ve, ve la pelota en, en la cabeza del pobre juez de línea. Eh, bueno, eh, no deja de ser un, una anécdota, pero, pero lo que lo que quiere decir es que la inteligencia artificial, la inteligencia que hay detrás de estos sistemas de detección de móviles y de seguimiento de móviles tiene que estar muy bien adaptada al, al, al aeropuerto, tiene que estar muy bien adaptada al entorno. Nosotros creemos que le falta, le falta... Eh, más inteligencia hay detrás, los, los algoritmos detrás de, de la detección de móvil de móviles no, no terminan de funcionar. Eh, detectan al móvil, lo siguen, pero si el móvil se para, pasan de él. En vez de alertarte, oye, que aquí hay algo que se mueve, pues van al siguiente móvil, ¿no? En vez de, en vez de seguir de seguir al móvil que puntualmente se ha parado. E, igualmente, si, si, si tú tienes un perro en la pista, si el perro está quieto, bueno, pues el sistema no termina de no termina de seguirle. Eh, las cámaras infrarrojas, bueno, las cámaras infrarrojas tienen una, eh, de las cámaras infrarrojas comerciales que podemos encontrar, pues tienen una, cómo se dice, su resolución es eh, resolución VGA. Esto quiere decir que los píxeles eh, pues son muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues para algún tipo de, de móviles sí que puede venir bien, ¿verdad? Te puedes dar esa señal en, en, en momentos de, de, baja, de baja visibilidad, sí que pueden venir bien. Pero para móviles muy pequeños, tipo perros o tipo animales y esto, pues puede, ser, eh, puede no ser suficientemente buena. Eh, las, todas las imágenes que hemos visto en la tele de, de, de cámaras infrarrojas y en la, en la, recuerdo en la serie Homeland, bueno, pues se veían unas imágenes de, de infrarroja que eran fantásticas, pero bueno, todo eso es tecnología militar, si es que existe. Y, y bueno, costaría, los costes son muy elevados, tanto más que como la torre digital en sí. En cambio, pues vemos muy bien el tema del... De, de, de de poder hacer zoom, de poder vigilar los hotspots y sobre todo la integración de la información de posición. Eso sí que nos parece una cuestión súper útil y que sí que puede ayudar mucho en, en situaciones de, de baja visibilidad, ¿no? el, el poder integrar la, la información de radar, de sistemas de, de tratamiento de radar del SACTA con la posición de, lo, de los móviles, ¿no? Esto nos parece eh, disruptor y, y, y muy buena idea. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, en, en España, bueno, no todas las torres tienen cobertura radar. Entonces, y tampoco todo el, toda, la, eh, toda la flota está equipada, ¿verdad? No, no todo el mundo tiene ADS Bravo, que podría ser una, una alternativa. Bueno, eh, pero, pero sí que sí que vemos ahí un, un gran un gran avance. Y bueno, eh, ahora lo que yo he venido aquí un poco es hablar de lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa son un par, de, unos cuantos retos. Aquí voy a poner, no son todos, pero voy a nombrar unos cuantos. En la conciencia situacional, este como es bastante gordo y no me lo tengo bien preparado, lo voy a dejar, me centraré un poco en los otros tres. Bueno las imágenes que vamos a recibir, la presentación que nos van a enseñar de nuestro entorno, una vez que tenemos una, una torre digital. Bueno, son fantásticas. Lo ideal sería una representación sin distorsión, como la que aparece a la izquierda, una de 360 grados, ¿verdad? Si, si es que necesitamos ver los 360, que efectivamente para algunos aeródromos no es necesaria tanto, tanto ángulo, pero en muchos de ellos, en uno que tenga un, un circuito doble, pues sí que va a ser necesario un, un ver... Los 360 grados. Eh, claro, aquí si en una presentación de este tipo, que, que es la que a la que estamos acostumbrados, sería como el, los simuladores que hay actualmente en Senasa, o los simuladores de torre que hemos visto en muchos sitios. Bueno, pues aquí si, si giras el, el, la cabeza eh, 20 grados, ves lo que está ocurriendo en la realidad a 20 grados. Eh, vas con el mismo asimut, ¿verdad?, que la, que la realidad. Eh, si quieres ver lo que está al sur, pues te das la vuelta. Si quieres ver lo que está al norte, pues 180 grados. Si y a 90 grados tienes el este y a no, 180 de nuevo tienes el oeste. En cambio, eh, bueno, pues aquí vamos a tener una serie de representaciones que quizá no sean exactamente la realidad, ¿verdad? Eh, Va a ser una proyección, nos van a proyectar algo que se parece a la realidad, pero no es exactamente la realidad. Es decir, un, los distintos azimuts no van a corresponder exactamente con, eh, pues, pues eso, con los azimuts reales en, en lo, que, lo, que, lo que verías girando, girando la mitad. Eh, bueno... Eh, Está bien, no, no, no es, no es que, no sea in, que sea imposible trabajar de esta manera, esta es una manera a la que te tienes que acostumbrar, pero, pero desde el punto de vista del factor humano sí que va a presentar una gran, una gran diferencia con respecto a la actualidad. tuvo un, un, un controlador que trabaja en una torre, eh, la torre de la que sea, la de Menorca, que se va a poner en, en funcionamiento en breve, según nos han contado, bueno, pues ahora va a tener otro, otro marco de referencia, va a tener que habituarse a su entorno, porque su entorno va a cambiar, ya no va a estar representado eh, con la normalidad que veía antes, ahora va a tener una nueva normalidad a la que tendrá que acostumbrarse, y bueno, pues eso requerirá tiempo y es un tema que realmente nos preocupa. Eh, pensemos, por ejemplo, eh, una aeronave o un helicóptero que quiera atravesar eh, la pista, Quiere atravesar la pista por detrás de la torre. Digamos que la quiere atravesar justamente, yo lo voy a poner por el lado peor, ¿verdad? Lo voy a atravesar, va a atravesar por el sur, por, el, por la S. Si estás en una torre normal, bueno, pues te das la vuelta y, ves, y ves, la, ves la aeronave cruzar. Si está en cualquiera de las otras representaciones, bueno, pues la verás a la derecha y luego la verás a la izquierda. ¿Y cómo sabes cuándo ha cruzado? ¿Ya está seguro que ha abandonado la parte, la eje la, la de pista para poder autorizar a, una, a un aterrizaje, a un despegue, después de que la haya cruzado? Bueno, eh, con el tiempo desde luego tomaremos referencias y sabremos si, si ha cruzado o no, pero no será, no será inmediato, habrá, habrá, hay un periodo ahí de transición que va a hacer falta a, atravesar. Otro problema que nos traen las cámaras, este tipo de presentación, y este sí que no es solucionable, este no es, no hay una manera de cambiarlo. Eh, las cámaras eh, nos van a presentar una imagen en dos dimensiones. Nosotros, afortunadamente, tenemos dos ojos y podemos ver estereoscópicamente, podemos eh, estimar eh, profundidades. Gracias a, a esta estereoscopía. Esta estereoscopía se pierde eh, inevitablemente con, con este tipo de cámaras. Una, una presentación 2D no es una presentación 3D. Bueno, ¿qué problemas? Aquí os traigo un ejemplo para que vean problemas que puede tener la torre. Si... Imaginad, por ejemplo, que tenemos que un avión en el circuito, el número 2, ¿verdad?, que está alejándose y va a ir detrás del número 1, que ya está un avión comercial, que ya está llegando. Bueno, necesitamos saber cuándo se cruzan. Eso es, eso es necesario, obligatorio. ¿Cómo podemos estimar desde la torre, que la he puesto aquí, muy acá? En realidad no sería una torre, sería donde, donde está localizada la cámara. Si la cámara está localizada desde aquí, bueno, pues es... Eh, pues verás al número 1 acercándose, al número 2 alejándose, pero no vas a calcular muy bien la distancia, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular esta distancia? Bueno, pues vamos a necesitar, y ahí va a venir, fantástico, eh, esto que nos, que nos prometen, que es la integración de los, de los datos radar, de los datos de posición, en, las, en la propia presentación. Entonces podemos ver si están a la misma distancia, si la 1 ya está un poco más cerca, si la 2 ya, ya se ha cruzado, está un poco más lejos. Bueno, pues ahí esto, esto no va, va a servir. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? A día de hoy esto lo hacemos con un vistazo, lo hacemos a la vista y, o, o le pedimos a la aeronave que nos lo notifique. Cuando, cuando esté en funcionamiento la torre digital, bueno, a la vista ya no nos va a valer, porque las vamos a ver las dos las dos presentaciones en, en, en 2D, ¿no? No nos vamos a poder estimar muy bien la... Vemos que sí, vemos que la 2 se va haciendo cada vez más pequeña y que la 1 se va haciendo cada vez más grande, pero pero poco más, ¿no? no vamos a poder calcular bien la profundidad. Eh, bueno, eh, la integración, lo que decía, la integración de las la distancias, de, la, de las posiciones de las aeronaves. Esa, esos datos de, de radar o de ADS nos van a venir francamente bien. Eh, creo que hace falta una adaptación de todos estos sistemas que aún no hemos podido ver, porque en todos los sistemas que hemos visto, hemos visto solamente adaptación de... De ADS Bravo, eso sí, hemos visto integración de datos de ADS Bravo en la presentación, pero no hemos visto integración de datos radar. Ni tampoco sí, ni tampoco integración de datos exactas, solamente ADS Bravo. Eh, bueno, eh, la, si necesitan, nos va a venir bien una, una adaptación de todos estos sistemas. Uy, esto se me ha ido para atrás. La adaptación de estos sistemas, pues para intentar conseguir otras medidas que no son las que estamos mirando ahora. A día de hoy, bueno, pues se mira la distancia entre dos aeronaves, la distancia entre un punto y otro, pero ahora unas distancias que nos van a venir francamente bien para este tipo de, de situaciones van a ser estas que han marcado aquí, las distancias a BIM, el umbral, para saber cuánto de lejos están... Cuánta profundidad hay en, en, el, en el eje de la pista y también las distancias del eje de pista. Habrá que, que hacer, bueno, pues mejorar la integración de los datos radar y obtener unas medidas que a día de hoy no se están usando y que nos van a venir francamente bien si conseguimos mejorar ese punto. Bueno, la pérdida de estereoscopía es grave en el aire, ya lo he dicho, no, no, no va a ayudar, pero en tierra es peor. ¿eh? En tierra es peor porque. Los, eh, los torreros en las torres. Eh, el, están constantemente haciendo ajustes, están constantemente haciendo ajustes a la vista, dos tráficos que se cruzan, ¿verdad? Aquí tengo una foto a, la de arriba, ese que sale de la pista, ese azul, azulito que sale de la pista con el otro azul que viene para acá. ¿Esos dos van a ser un conflicto o no lo van a ser? Bueno, es difícil de es difícil de decirlo en, en, en 2D pero la gente en la torre hace ese tipo de cálculos continuamente. Está mirando, ¿estos dos tráficos van a ser conflicto? No, porque yo calculo la velocidad de este y estoy seguro de que va a atravesar el cruce antes de que llegue el otro. Bueno, ahora con la pérdida de la estereoscopía no vamos a saber muy bien, no vamos a poder calcular tan bien la profundidad, ¿verdad? Entonces, bueno, tráficos que se muevan en una disposición así perpendicular a donde estén situadas las cámaras, bueno, pues ahí sí que podremos ver un poco bien la velocidad y la posición, pero el tráfico que viene hacia la cámara o desde la cámara, esos tráficos van a ser mucho más complicados, solamente los vamos a ver eh, encoger o agrandarse conforme se acercan o se separan. Eh, este, este sí que no tiene ninguna solución. La, lo que vemos aquí es que eh, en los aeropuertos donde se instale esto, Será necesario cambiar el modo de operación. Vamos a tener que trabajar diferente, no, no se puede trabajar de la misma manera, como decía en alguna presentación antes. No es eh, este, este efecto, no va a permitir que trabajemos igual, sobre todo en el rodaje. Vamos a tener que ser muchísimo más prudentes, vamos a tener que eh, dar autorizaciones en los cruces con mucha, con mucha seguridad. Eh, probablemente haya que instalar eh, barras, más barras de parada, dar más instrucciones de set al paso, más instrucciones de mantener corto, porque va a ser complicado hacer el mismo cálculo que hacemos ahora a la vista eh, en, una, en una presentación 2D. Continúo, ya vamos terminando. Otra cosa que, que nos preocupa bastante y que la hemos visto en, la, en las demostraciones que hemos visto hasta ahora es el tiempo, el retardo en la transmisión de los datos. Los datos ahora van a ser recogidos, son datos pesados, son datos de, de ultra alta definición, tienen su, su, van a requerir su tratamiento, su transmisión, dependiendo de dónde se encuentre la torre remota, pues a lo mejor es muy lejos, y, bueno, eh, esto es una cosa que sí que cambia, y que cambia, eh, que cambia muchísimo con respecto a la, a la, a la situación actual. Eh, nosotros en, en radar, ¿verdad? En, en aproximación y en ruta, sí que estamos acostumbrados a que los datos tengan una, un cierto retardo. Y, bueno, eh, estamos manejados, ma nos manejamos bien con ello. ¿no? Que hay, que sabemos que lo, que lo que vemos en la pantalla radar no es la situación real, sino es la situación de hace, de hace unos segundos. Nosotros en eh, el refresco de la señal radar, que, con la que trabajamos ahora actualmente en el aire, es de 5 segundos o menos. Y bueno, teniendo en cuenta las velocidades y las distancias en radar, en, en ruta y en aproximación, bueno, pues ya nos apañamos. ¿no? Funciona, funciona bastante bien. ¿Qué ocurre? En, en torre no. En torre siempre... Hasta ahora el trabajo había sido inmediato. Tú miras fuera y ves lo que está pasando. Y es eh, automático, es inmediato. No hay, no hay ningún tipo de delay entre lo que ves y lo que, no, y lo que dejas de ver. Bueno, pues si en la situación aquella en la que no teníamos muy claro si la profundidad era suficiente para hacer un cruce, si el tráfico iba a pasar por delante o va a pasar por detrás, bueno, pues imagina, imaginar si lo que estamos viendo no es, si sabemos que lo que estamos viendo no es lo real, si no es lo que pasó hace un, hace un tiempo. Bueno, esto... En, refuerza la necesidad de cambiar el modo de operación, sobre todo en los rodajes que vamos a tener que, que hacer en, la, en, en, el trabajo de, en el trabajo ATS en las torres, en una torre digital. No, no va a poder hacerse el rodaje de la misma manera que antes. Y luego, el retardo este, bueno, pues también es bastante curioso porque... Eh, Está, nos preocupa un poco por el tiempo de, de ocupación de pista Nosotros, cuando estuvimos viendo algunas de, de las presentaciones que nos han hecho, eh, hemos visto que el, que el retardo no es eh, inexistente, es perceptible y es claramente perceptible. Eh, nosotros lo estimamos en más de un segundo, la diferencia entre, entre la realidad y lo, que se, y lo que veíamos en la pantalla. Y, y eso que... Que era, un, que, era un, que era un laboratorio, que era una demo, que no estaba integrando datos radar, que no estaba eh, trabajando tanto con, con las señales, con, no, no estaba, y, y que además las cámaras estaban situadas, por pues, no, pues no muy lejos, estaban bastante cerca. Y aún así, bueno, pues el retardo era, era notable. Eh, yo entiendo que con las especificaciones que se hagan y, y con el desarrollo que, que haya, bueno, pues esto se intentará minimizar y esperemos que sea así, y si no, nos tendremos que adaptar, ¿no? Tampoco pasa nada, o sea, yo entiendo que, que pasará igual, igual que, con, que con lo que va a dar, ¿no? Aprenderemos a trabajar sabiendo que hay un delay ahí. Pero, efectivamente, vamos a conseguir tener unas, eh, una, una, unos rodajes más ineficientes, unos rodajes donde a lo mejor el tráfico tiene que detenerse cuando no era necesario, pero, bueno, es, es, es, un, es un cambio que, por el que hay que pasar porque, porque no, no podemos estar seguros de eh, cómo podemos hacer ahora de un, de un ajuste, ¿no? Un ajuste visual donde tú te das cuenta de qué va a pasar sin problema. Ahora, bueno, vamos a estar muchísimo más inseguros por, por este uso, de, por, el, por el sistema. Eh, con el tiempo de revisión de pista quiero decir otra cosa. Si estamos en una torre digital, si estamos hablando de una torre digital pequeña, eh, con poco tráfico de 10 12 movimientos a la hora, pues este efecto será 10 o 12 segundos en una hora. ¿Te, te ocurrirá 10 o 12 segundos en una hora? Eh, la, eh, la normativa actual nos dice que no podemos autorizar a ninguna aeronave a utilizar la pista hasta que la precedente haya abandonado, la haya abandonado completamente. Aquí tenemos un ejemplo de un tráfico saliendo de pista, y una foto, ¿no? La del KLM, espectacular. Eh, tarda un rato ¿eh? en abandonar la pista, en llegar hasta la calle de rodaje y, y terminar de salir. Bueno, ahora, con, con estos sistemas, pues, el, cuando la aeronave salga, no aún no autorizaremos a la siguiente a salir. Antes sí, antes mirábamos, ha abandonado, autorizamos. Ahora ha abandonado necesitamos que ocurra el tiempo de latencia hasta que nos llegue la imagen, porque hasta que nos veamos la imagen del aeronave fuera no vamos a autorizar, y entonces autorizaremos. Como decía, en una torre pequeña, pues a lo mejor son 10 segundos, 12 segundos en una hora, no es nada importante, pero en una torre ya un poco más seria, con 14, 50 movimientos a la hora, estamos hablando de que un minuto de cada 60 eh, la pista está ocupada... No por ninguna aeronave, está ocupada por el tiempo de latencia. La pista está ocupada por el tiempo de latencia, con todas las implicaciones que esto tiene en la capacidad. Bueno, voy terminando. Aquí os dejo un poco las cosas de las que hemos hablado, la necesidad de que haya una solución integral, de que la torre... La solución que se dé a la torre no sea simplemente poner las cámaras o poner el tal, sino que hay que estudiarlo de un punto de vista global, que hay que mirar el efecto en la operación, el efecto en, la, en, en los factores humanos, la adaptación del personal, la adaptación de, de los procedimientos… Y, bueno, un poco era eso con lo, lo que quería que os quedarais, que, que no es no es simplemente, que es necesario un cambio de operación, es necesario un cambio operativo por todos estos ejemplos que os he dado, ¿no? El, el tema de, de la presentación alterada, el tema de la, de la pérdida de profundidad y el tema de la, de, del lag en la presentación. Y nada más, yo os quiero dar las gracias de nuevo por la, por la presentación, aquí termino y lo único que quería era dejaros ese último, me ha quitado la mía, persona que te, quería hablar una cosita más, quería dejaros una, una última reflexión, me ha desaparecido, bueno, la última reflexión era, era esa, porque si este sistema es efectivamente más resiliente, como se ha dicho aquí en el caso, o no. Es, ¿Qué ocurre con los fallos? ¿Qué ocurre con las contingencias? Bueno, eh, también ahora mismo hay fallos y también ahora mismo hay contingencias, pero desde luego, este sistema lo que sí que va a generar, y tendremos que, que estar atentos a ello, es una gran dependencia tecnológica, vamos a tener, tener mucho cuidado de que los sistemas funcionen, de que los sistemas sean interoperables, como ha dicho Enrique, de que tengan una continuidad eh, garantizada, y sobre todo que bueno pues que, que sirvan a, a la perfección a, a, para lo que están planteados. Y nada más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Eh, la verdad es que interesantísimo el punto de vista del profesional del control. Y a mí me recuerda mucho a lo que fue hace 25 años, más o menos, cuando se empezaron a introducir los sistemas digitales en... En, el, en la operación, en la cabina de, de mando. Las operaciones, ¿no? El impacto que tuvo y lo que hubo que superar. Muchas gracias, Luis.